¿Cómo preocupante califican los moradores de la ensanche y libertad de esta ciudad? La situación que viven ante el visible deterioro de sus calles y la falta de otros servicios básicos. Y miren cómo están estas calles, que es toda pena, y miren estas calles cómo están esos no, no calles, pedacitos de calles, que estos son pedacitos de, de calles, que no son calles enteras, que son pedacitos. Y no, y no han estos funcionarios para mañana esto aquí. Que nada más sin promesa pasa y no lo, y no lo cumplen. Oye, porque usted sabe que estas son, son callecitas, que estas son calles, son callecitas de menos de un cuarto de kilómetro. En numerosas ocasiones han planteado a las autoridades locales la problemática y hasta el momento no han recibido respuesta ante las demandas que consideran justas. NTN, Joanny Paulino.